hablar un ratito eh, con el abogado, el doctor Alfredo Mellado, con quien siempre es un gusto hablar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo gracias, va? Gracias por venir. Un placer Muchas poder tenerlo por, por acá para bueno. conversar. Bueno, siempre nos toca hablar de temas tristes, Serio, ¿no? tristes sí. Porque hay que volver a, a comentar sobre una situación de maltrato animal acá en la provincia. Este caso ya lo conocemos hace algunas semanas, unos perritos que han sido torturados en el departamento de San Martín, que aparecieron con sus uñitas arrancadas. Bueno, incluso alguno de ellos fallecieron, ¿no? Porque esta persona con la que aún no se ha podido dar, los arrojaba un canal con una soja en el sí. cuello. Es una situación muy grave. Sí, la verdad que es un, es un caso realmente escabroso. Sí. No, no sé cómo, cómo calificarlo en, en, la, en la casuística que, que, que llevamos nosotros de, de, de tema de crueldad animal, eh, que es muy abundante, desgraciadamente, muy abundante. Este, nos encontramos con esto que realmente ha con, conmovido a la población. Sí. ¿Mm? Eh, hay que ver lo que está sucediendo en, en el departamento de San Martín, uh -huh. precisamente donde, donde ha sucedido esto y en da, todos lados. Son, son ¿no? más de 10 perritos los que sí, han aparecido en este Sí, aproximadamente, algunos dicen 8, otros dicen 10. Uh -huh. Ya hay dos perritos que fallecieron. Uh -huh. Hay uno que incluso, aparte de... de, de digamos de lo que le hacía este sádico que es eh, arrancarle las uñas uh -huh. eh, hay uno con golpes con golpes en el cráneo con golpes en el, en el lomo Terrible. es decir, en fracturas sí. en fin, hay de todo no lo cierto es que desde mayo de este año se vienen sucediendo estos hechos eh, y tienen todo un denominador común que es eh, desgraciadamente <ríe> es escabroso, ¿no? que es que le arrancan las uñas, uh -huh. le arrancan meticulosamente, es un detalle, ¿no? ¡Qué horror! Eh, puede ser alguien que sepa del tema, uh -huh. eh, le arrancan las uñas de las cuatro patitas a, la, sí. a los perros y aparecen con una soga al cuello y en un canal, en el canal principal ahí de San Martín, el sí. que llega hasta la, hasta la terminal de ómnibus. Uh -huh. Lo cierto es que todo el mundo está con, conmovido por esto. Son perritos eh, que están en una situación de calle, pertenecen a familias. Bueno, eh, contestar esa pregunta es difícil. Mm. ¿Por qué? Porque algunos pertenecen a familias, pero hay familias que se han desentendido. Oh. Así, así. Wow. Se han desentendido de, de, sus, de sus amigos, de sus sí. compañeros, y bueno, y este es el triste final de, que les ha guardado, ¿no? Por supuesto que ellos no lo han procurado, no lo han buscado, claro. pero tiene que ver sí, el sí. tema de la falta de cuidado, por supuesto, de la no falta libros. de la tenencia responsable, uh -huh. tiene que ver, porque son perritos que por ahí salían a dar una vuelta, como uh -huh. dicen algunos, claro. pero esa vuelta no terminó más. Uh -huh. Entonces, este, hay que, este componente, digamos, de la tenencia responsable es muy importante. Y sí, luego no el vagabundeo de, de animales uh -huh. y la sobre, digamos, digamos, eh, la cantidad de uh -huh. animales que hay sí. este, diseminados por todo Mendoza, ¿no? Uh -huh. Por todo Mendoza que es abrumadora. Nosotros no sabemos la cantidad uh -huh. de, de animales que hay. Por eso nuestra máxima es castrar, castrar y castrar. Por es supuesto. Decir, la única salida que hay para, para terminar con el flagelo uh -huh. de la sobrepoblación de la fauna urbana, canina y fallida uh -huh. es esa. Esterilizar. Por supuesto sí. que hay eh, muchísimas otros tipos de medidas complementarias, pero esta es la central, uh -huh. la central, castrar, castrar y castrar. Y esto lo debe hacer fundamentalmente, y por ley, el municipio, ¿Qué? es decir, el departamento de Sonosi del municipio. Uh -huh. Nuestra ley, pionera, un orgullo de Mendoza, se la hace 7603, Declara a la provincia no eutanásica. Uh -huh. Es decir, con eso se terminó con las macabras las perreras. perreras que todavía algunos sí. sueñan con eso, todavía sí. algunos por, sueñan con, el, con ese tema tan espantoso que uh -huh. era la perrera. Sí. Bueno, y se logró este avance legislativo muy importante en el 2006, pero, bueno, tiene sus pero. ¿Cuál es el pero? La insuficiencia del abordaje. Uh -huh de las esterilizaciones es muy grande uh -huh. y al momento de hoy se asusta la gente cuando yo digo, decimos que hay 500 mil perros y no sé cuántos miles de gatos este, en situación de calle es muchísimo pero muchísimo no se puede creer y además esto trae toda una problemática inmensa que se resolvería logrando el equilibrio ecológico este del que estamos hablando uh -huh. entendiendo que la salud es una sola, no es divisible, no es la del ser humano, la del animal, uh -huh. la del ecosistema, no. Claro. Es una sola, uh -huh. la salud. ¿Mm? Por eso es que tanto nos duele lo que pasa con, con estos animalitos ahí en el Sanjón que... Y nos llama la atención que han pasado cinco o seis meses y no se puede descubrir al asesino este, claro. que es el psicópata asesino que realiza esto. No se ha logrado dar con la persona. No Creo... tiene ningún indicio, ninguna pista, algún testigo que pueda haber aportado. Está trabajando la fiscalía uh -huh. eh, a cargo de la doctora Mariana Gutiérrez y, y la ayudante fiscal. Están trabajando intensamente, esto hay que reconocerlo, y muchos, la fiscalía número 12, también la policía, también el cuerpo de preventores está Ajá. haciendo mucho trabajo, pero pareciera que necesitaríamos un empuje y una decisión muy grande de parte de la municipalidad y esto lo digo con todo respeto uh -huh. al señor intendente porque sé que ayer han estado reunidos sí. pero no ha habido respuestas concretas, uh -huh. contundentes como la que esperan los activistas claro, los, los, los rescatistas. rescatistas es por eso que hoy van a hacer una marcha claro. no solo en el este sino ante también acá esa en la ciudad de Mendoza. exacto uh -huh. ante esa situación y tratándose de una cuestión tan grave y de salud pública, sí. y de salud pública eh, se ha programado la realización de dos marchas uh -huh. que se van a hacer simultáneamente. Sí. En San Martín y aquí en el kilómetro cero, uh -huh. a las 19 horas del, de hoy. Para presionar ¿no? de alguna manera. Sí. Se llama la marcha de las luces, todo sí. el mundo estará con la luz de el, su celular encendida para cuestionar. Eh, es decir, es una marcha pacífica, sí, claro. pero es una marcha que se tiene que, tiene que estremecer a Mendoza sí. de alguna forma, nosotros procuramos que se estremezca la, la sensibilidad del mendocino frente a este, este, este, este, estos crímenes, ¿no es cierto? Sí. Que son de todos los días. Uh -huh. ¿Mm? Porque esto que estamos viendo tiene un vínculo con los crímenes Seguro. de las personas. Está probado con los femicidios, con la violencia de género, con, en fin, es con todo son lo libres. que conocemos, sí. no tiene que ver. Y es gente violenta. Que sí. el día de hoy le hace esto a un perrito y después no se sabe hasta dónde puede llegar ¿no? esa mente macabra y violenta que está dispuesta a arrasar con, está, con todo a su paso. ¿sí? Sin dudas. Está probado uh -huh. contundentemente, no solo aquí en todo el mundo, que en el historial, digamos, de los asesinos seriales, ¿m? es muy común el debut en la violencia con, con los animales, los animales. Sí, Tal cual. y luego pasan sí, a los adolescentes a las mujeres sí, fin, es pero muy común sí. en el prontuario sí, que sí, aparezcan los hechos sí. de violencia animal sí. Alfredo gracias por acercarnos siempre por esta favor. información la verdad que eh, es muy bonito poder charlar con, con usted y saber que hay una persona y muchísimas otras muchos activistas en Mendoza que siguen luchando por los derechos de, de nuestros animales sí. Sim, simplemente quería decir que nosotros hemos constituido un equipo de abogados sí eh, la mayoría jóvenes, mucho más jóvenes que okay. yo, que eh, está trabajando y se va a insertar en el proceso como querellantes particulares, bueno, es decir, una suerte de, de ¿Sí? fiscales, uh -huh. para coadyuvar con la fiscal, con la uh -huh. fiscalía para lograr esto. ¿Mm? El doctor Apolo, Orzona, eh, Díaz, pues son los abogados que. Eh, uh -huh. Donaire. Son los letrados que me van a acompañar en esta en esta tarea. Qué bueno, gracias, perdón. gracias a ellos también por, por hacer este trabajo eh, tan noble por Sin nuestros duda. animales que, que queremos tanto y que es necesario cuidar y bregar por sus derechos. Un placer, Alfredo. Gracias, gracias por visitarnos por nuevamente. Muy gracias. amable. ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a hacer la última pausa, ya venimos para el cierre.